Papá lo voy saludarle. Muy buena, muy buenos días, estimados papás. Eh, es para nosotros eh, una, un honor en esta eh, en este tiempo de Navidad. Eh, felicitarlos, eh, darles la bienvenida a este entrenamiento práctico eh, que profe María José eh, Vázquez va a estar compartiendo con todos ustedes. Eh, de primera instancia, pues, este, les agradecemos su presencia en este momento. Eh, como algunos, pues, nos han escrito ahí en privado, eh, algunos, pues, por cuestiones de trabajo no se van a poder conectar, sin embargo... Eh, van a tener la oportunidad de ver este live en, en, en este grupo eh, que, que hemos eh, creado exclusivamente para ustedes a través de Setting Space. Eh, a la vez, pues, eh, adelantarles pues, que también ya están este, en el próximo año, Dios mediante, estamos eh, trabajando en los programas para que, sea 100, este, para que sea presencial. Eh, estamos eh, igual pues, tomando las medidas correspondientes, ¿verdad? Sabemos eh, que eso pues, es uno de los temores más grandes. Sin embargo, pues, este, vamos a hacer todos los esfuerzos porque eh, la verdad creo que también lo que es la parte educativa pues, eh, es fundamental para nuestros niños, para muchos profesionales también. Entonces, eso es pues eh, muy oportuno, eh, estar eh, interactuando con nuestros niños. Eh, una de las ventajas que nuestros programas After School tienen es que, eh, primero, pues este, son personalizados, es decir, nuestra media de niños no anda superior a los 10 niños. Eh, si bien, pues, de acuerdo a la, a la experiencia que ustedes han tenido también en nuestros otros cursos, es que, eh, además de, de, de ser eh, bastante personalizados, son eh, prácticos, eh, en este año hemos tenido la oportunidad de, de bueno, de iniciar, pues, en, en algunos cursos Aprendelandia en Home, que eh, eh, recientemente pues, finalizamos aquí en la zona de, de Madrid. Eh, vamos a, a replicar, hacer esta réplica para lo que es las, eh, este Lí, Nueva Segovia. Este próximo año, Dios primero, ya nuestro equipo eh, está trabajando. Yo en lo particular pues, eh, estaría la fecha de cuándo iniciaríamos. Eh, profe... Bueno, profe María José, pues eh, va a permanecer también en, en línea por si hay alguna consulta. Eh, va a poder, van a poder escribir ahí en la, en la sala de chat. Eh, esperamos, ¿verdad? Realmente porque este, este espacio sea de mucho, mucho provecho. Eh, bueno, si, si tiene, pues ya, este, vemos. Eh, que va, ya va a iniciar muy pronto el, el, este momento de, de entrenamiento. Bueno, le damos entonces eh, oficialmente a la bienvenida a Profe María José, que se estará pues. Compartiendo ese conocimiento práctico. Así que estamos ahí en contacto. Bienvenida, Prof. María José. Buen día a todos. Bienvenidos. Es un placer estar con cada uno de ustedes, llegando a las diferentes familias. Que tienen el deseo de compartir y de mejorar, ¿verdad? Y preparar a los niños que van a un tercer nivel, que van a un primer grado. Y muchos de nuestros niños, pues, algunos, aunque estén en tercero, segundo, necesitan del apoyo y del esfuerzo, ¿verdad? De cada una de las familias, especialmente de, de, de algún miembro, ¿verdad? De la familia que les ayuda durante el proceso del año lectivo o del año escolar. Eh, creo que cada uno de ustedes, pues, que están valorando, ¿verdad?, El, ese proceso bien significativo que para poderlo enfrentar, pues, debemos de estar preparados. Entonces, bienvenidos Soy María José, colaboradora del Grupo CETIN, eh, empoderada, ¿verdad?, y deseoso de llevarles ese el pan del saber, a cada una de las familias eh, en colaboración con otro, otros miembros, ¿verdad? Que forman a esta familia CETIN. Entonces, bienvenido, vamos a, a iniciar. Eh, son tips que nos van a permitir, ¿verdad? Sacarle provecho a los espacios de, de nuestros hogares. Eh, ahora que estamos en un tiempo podemos decir de vacaciones le llaman los niños verdad tiempo en el cual no es para dormir no es para uh, para continuar verdad eh, haciendo lo mismo sino que es un tiempo muy especial en el cual ustedes han tomado verdad la iniciativa de iniciar eh, formaciones para ser parte de esa ayuda que necesitan nuestros niños y nuestras niñas eh, considero que en los hogares aún aún eh, sea un tiempo verdad de, de vacaciones ustedes viajan visitan familiares hacen algunas actividades en el hogar pues estos espacios son parte que podemos parte del proceso que podemos aprovechar para ayudarles a los niños así es que eh, les invito, ¿verdad?, a, a observar y ya les decía el profesor Gerald a escribir al chat si hay alguna pregunta, si hay algún uh, aporte muy valioso porque ustedes también tienen conocimiento y también pueden ustedes compartir ¿verdad? experiencias que son motivadoras y que en algún momento a ustedes les ha funcionado en la parte educativa con cada uno de nuestros niños. Así es que manos a la obra. Los tips van relacionados a la parte de lectoescritura y también algunas actividades de vida práctica. Hay una metodología que ustedes creo conocen que se llama Montessori. En algunas de ellas nos da un gran aporte que es cómo aprovechar los espacios en el hogar para ayudar a nuestros niños eh, eh, a enseñarles, si están en una educación inicial, cómo enseñarles a ellos a, a conocer, ¿verdad?, lo que es la conciencia fonológica y la grafía. Eh, se refiere, ¿verdad?, a los sonidos de grupo fonemático o del abecedario que eh, a inicios de años pues los niños eh, continúan con ese proceso y creo que es necesario que nosotros nos empoderemos de cada uno de estos aspectos. Así que manos a la obra y les invito, ¿verdad? Si tienen la oportunidad de estar con, con los niños, pues eh, de igual manera pueden aprovechar para que ellos sean parte de este proceso. Eh, gracias nuevamente por estar con nosotros. Así que vamos a vamos a observar y pueden escribir al chat Por acá voy a presentarles un material que ha sido elaborado con mmm, mucha creatividad, eh, la estética, que aunque sea un material eh, reciclado, verdad, se convierte en reciclado cuando nosotros lo tomamos de donde está tirado, lo limpiamos y lo preparamos para... Listo, entonces les presentaba este material Es un cuento Un cuento en el cual los personajes ya están, verdad, eh, elaborados Por acá tenemos a la señora Araceli Podemos dar otro nombre Tenemos la luna Tenemos una estrella un pez, tenemos una gota, y tenemos el sol, muy alegre. Dentro de mi eh, ambiente, les presento algunos utensilios, que utilizamos en el hogar en las familias, verdad? Eh, tenemos este un rallador o un pelapapa, como le decimos en los hogares. En nuestros hogares hay tazas, vasos, panas, pero a los niños se le según la letra en que nosotros queremos hacer énfasis o enseñarles, puede ser tazón o pana o recipiente. Por acá tenemos un cuchillo y dentro de ellos tenemos tomate, cebolla, sal, eh, eh, lo conocemos como palillos y tenemos tijera. Y algunos de ustedes pues tienen galletas o tienen fruta o algo que necesitan, que compran para que los niños tengan a mano pues y, y sea para el consumo. Además de estos materiales, en nuestros hogares tenemos una variedad de productos, como lo que es productos peligrosos, productos de limpieza productos este, variados. Y tenemos diferentes utensilios o herramientas, ya sea de limpieza o utensilios de cocina. Tenemos una gran gama de productos que nosotros podemos eh, sacarle provecho a cada uno de ellos. La primera presentación que voy a realizar es, eh, voy a presentarles los sonidos de grupos fonemáticos es decir de letras del abecedario que los niños van a, a vivenciar durante las primeras etapas de inicio del año 2021 entonces vamos voy a hacer la presentación les presentaré eh, las que voy a estar presentando es porque voy a tener presente algunos productos ahí que ustedes han observado. P. R. T. S, M, mm, C, C, C, y también tiene el sonido de I I U E esas son las letras que vamos a utilizar en este momento entonces bienvenidos este material que hemos elaborado está realizado o lo podemos utilizar para las edades tempranas que está dentro de los del tercer nivel o preescolar y el primer grado, puesto que muchas veces nosotros eh, hacemos lectura con textos que no son adecuados a la edad del niño. Eh, quiero compartir con ustedes que la primera etapa de los niños es lectura emergente. La lectura emergente se da entre las primeras edades porque los niños aún no están preparados para leer ni escribir. Están en un proceso donde están en formación. Por lo tanto, ellos están en una lectura emergente. Luego de allí vamos a la lectura inicial, que se inicia en, en su primer grado. No puedo presentar este libro o este texto, a un niño que está en sus primeras edades, porque lo podemos ver que este texto está más para adolescentes, jóvenes y adultos. No es llamativo para un niño y tiene eh, mucho texto y no hay este, no hay eh, figuras, láminas o dibujos. No lo hay, no hay coloridos. Entonces este texto no lo puedo compartir a niños de lectura emergente puedo hacer la presentación o crear, o si ustedes tienen las posibilidades de hacer compras de cuentos, tienen que ser eh, para las edades, ¿verdad? Mm, a las cuales nuestros niños están. Es decir, este cuento al contárselos a los niños va a ser muy divertido porque yo voy a estar interactuando, voy a estar actuando con ellos. Por lo tanto, debo de hacer materiales, Así, que sean grandes, coloridos, que tengan eh, el desarrollo de la fantasía. Igual a los bebés también se les hace las presentaciones de cuento, pero ya no es de esta misma manera. Lo podemos hacer, pero para ellos, por ejemplo, podemos utilizar los espacios que están en la bañera, podemos nosotros hacer cuentos. Y el material que utilizamos tiene que ser plastificado, ya, ven, ya tienen cuento o venden y son especialmente para que ellos puedan eh, introducir al agua. Pero nosotros también podemos creárselos en el hogar eh, utilizando el material que tenemos a nuestro alcance. En el hogar nosotros, lo primero que nosotros debemos de hacer en las edades tempranas es rotular. ¿Qué significa? Que todo lo que hay al alcance del niño, en la cocina, en la sala, nosotros debemos de brindarle esa oportunidad de la lectura emergente. ¿Cómo? Rotulando cada espacio. Ahora voy a estar presentando algunas tarjetas que van a permitir eh, que nosotros observemos, ¿verdad?, cómo podemos eh, crear ese material. Ah, un aspecto muy importante es que este los niños eh, en nuestra aquí en nuestro país eh, la orientación está en que los niños van a leer tienen que ser eh, contactados con los difer diferentes materiales impresos ahora estoy presentando alguno de los de los um, utensilios que tenemos por acá. ¿Qué es esto? Preguntamos a los niños. Es un tenedor. Si lo conoce por este nombre, entonces es un tenedor. ¡Ah, muy bien! Entonces aquí dice tenedor. Tenedor. Y emparejamos con el objeto. Si ustedes pueden observar, está en, en letra cursiva o en letra script, los niños leen en este tipo de letra, script, y transcriben o escriben con letra cursiva. Entonces, tenemos tenedor. Ah, ¿qué es esto? Una galleta, galleta. Aquí tenemos otro nombre, por acá tenemos un tazón, un tazón. Hacemos énfasis en el sonidito de la primera letra, tazón. Y vamos ubicando las, las tarjetas, ya sea en la mesa o en el piso, todo lo que esté al alcance del niño. Muy bien. ¿Qué es lo que está por acá? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Preguntamos al niño o a la niña. Ah, es un cuchillo. Son objetos que él ya conoce. Ah, muy bien. Un cuchillo. ¿Es peligroso o no es peligroso? Entonces, el niño, seguramente ustedes han hablado con ellos, han conversado y han visto que este es un objeto que es muy peligroso y muchas veces los adultos... Lo ubican en zonas donde el niño no tiene contacto por el miedo o el temor a que se haga daño o haga daño, ¿verdad?, a alguien por sus curiosidades. Muy bien. ¿Ah, qué es esto? Esto es una cebolla y presentamos su nombre, cebolla. entonces luego presentamos otro producto esto es un tomate muy bien esto es un tomate entonces tenemos el objeto si fuera objeto la fruta o la verdura o lo que nosotros vamos a presentar y su nombre tomate iniciamos con objetos o, o algún eh, producto que sea bien conocido para el niño, lo hacemos este, eh, con los más sencillos, con palabras cortas, iniciamos con, de lo sencillo a lo más complejo. Luego que hemos hecho esa presentación rapidita, no necesariamente pueden presentar todo. Con dos productos o dos utensilios o dos objetos Está bien. Por lo que queremos nosotros es hacer énfasis en que ellos reconozcan visualmente el objeto y el nombre. Y hacemos énfasis en el sonidito de la primera letra. Ah, muy bien. Tomate. Tomate inicia con la letra T. Ese es su nombre. Y su sonidito es... No hacemos uh, pronunciación de sonido. Ahí nosotros... Eh, al tener el conocimiento, nosotros le decimos a los niños que ella no tiene sonido hasta que se une con una vocal. Si lo unimos aquí con la vocal O, entonces tiene el sonido TO. De lo contrario, si no lo tuviese, entonces sus, no va a tener sonido, sino que solamente presionamos diente y lengua. Excelente, bravo, lo hiciste muy bien, porque es necesario que a los niños se les esté estimulando y se les esté felicitando, ya sea un abrazo, ya sea una palabra, un elogio que nosotros debemos de darle a nuestros niños, a nuestros hijos. Cuando nosotros hacemos esa presentación, eh, para los niños es muy motivador eh, ser parte del proceso de algunas actividades que los niños mmm, o que los adultos realizan y que muchas veces nosotros hacemos a un lado a los pequeños. Los mandamos a jugar al patio, eh, hacemos de que vayan a ver la tele y realmente que no. Debemos de aprovechar estos espacios. Ahora que para nosotros es importante, ¿verdad? Que ya tengan un conocimiento a nuestros niños para que a la hora que vayan al colegio no sea algo... Este drástico el cambio de un preescolar a un primer grado. Bien, entonces hoy vamos a ser parte del proceso de elaboración de ensaladas. ¿Te gustan las ensaladas? ¿O le gustan las ensaladas? Eh, algunos niños no les, no les gusta, por ejemplo, el tomate, la cebolla, pero es parte del, de, del juego, entonces usted les va a invitar. Hoy vamos a jugar a cocinar. Usted me va a ayudar a elaborar la ensalada de algunos productos que usted ya conoce. Entonces, ¿le gustaría? Sí, sí, mamá, porque a ellos les gusta estar eh, en, en la práctica, a ellos les gusta ser parte del proceso. No voy a hacer, no voy a, a querer de que el niño nunca, hasta que llegue a los 40 años, sea este, parte, ¿verdad?, de utilizar un, un, un, un cuchillo, sino que desde pequeñito ellos se van formando a que... Hay objetos que son peligrosos y otros que no. Entonces, lo primero que hacemos este, énfasis en ello es el lavado de manos. Que mis uñitas estén limpias y que yo no debo de tener ningún objeto porque este es eh, parte de las de contaminantes. Es decir, yo debo de quitarme todo, eh, de quitarlo de mis manos de hacer el proceso de lavado de mano, de que mis productos estén limpios, eh, de que todo lo que tenga aquí esté en buenas condiciones para que después de que el niño haya sido parte del proceso de elaboración, pueda consumirlo. Y él lo va a ver como un juego, él o ella. Muy bien, entonces, luego de que tenemos todo esto... El miedo que tienen los padres de familia es que el niño se corte o se lastime sus su manos o cualquier parte de, de su cuerpo. Entonces, que haga, lo que hacemos es enseñarles de que hagan buen uso de los materiales que tenemos en cocina o en la casa. ¿Qué debe de tener, en qué debe de tener cuidado, eh, cómo debe de enfrentar, digamos, algún momento si hay... Si sí, al cargar, por ejemplo, voy a mostrarle que es importante que los niños sean parte del proceso de cargar, vertir. Entonces, a los niños siempre en las familias se les... Eh, aleja de estos productos de vidrio. El vidrio eh, en la mayoría de los hogares este, lo alejan de los niños, lo guardan en un espacio donde este, más bien a ellos les da curiosidad por este, querer verlos y es donde ocurren accidentes. Entonces, a los niños desde muy temprana edad se les enseña. Este es son utensilios que son elaborados de material eh, vidrio y aprovechamos a dar el sonido de la V, que pronto estaremos viendo. Y hacemos uso de, nuestro, eh, de nuestras manos. V, mmm. Entonces, vidrio. Y tenemos algo plástico. Y esto es plástico, diferente. La P, hagamos el sonido. Entonces, ¿qué es vidrio? Y tocan. Plástico podemos hacer, según el producto que tengamos ahí. Entonces, lo hacemos con ayuda primeramente, ¿verdad? A una distancia que lo cargue hasta el espacio donde nosotros queremos. Porque ahí estamos trabajando en lo que es seguridad, lo que es el cuidado. Como si en algún momento se derrama algo, se cae. ¿Y cómo puede enfrentar ese, esa situación el niño? Ah, nosotros como adultos lo debemos enseñar. Ah, Lo primero que usted debe de hacer es eh, quedarse en su lugar, pedir ayuda, tener listo algo para que él vaya perdiendo verdad ese miedo y pueda eh, ir creando a un joven, a una joven segura y capaz de poder enfrentar algunas situaciones que se presenten. Cargamos, llevamos hasta cierto lugar, eh, vamos conversando con él vamos diciéndole algunas reglas de higiene de cuidado muy bien listo cuando llegamos al lugar pronto vemos verdad en, dentro de las conversaciones aprovechamos verdad además de trabajar valores trabajamos seguridad trabajamos lo que es el sonido de letras de algunos de los de los objetos que tenemos cuando hacemos eso le pedimos a los niños de que carguen, ¿verdad? Eh, algunos productos que vamos a necesitar. Ah, muy bien, cebolla. Vamos a, vamos a si es tomate, si lo tenemos en algún, en algún utensilio diferente a donde está el otro producto, vamos a ubicar el nombre, tomate o cebolla. Y hacemos eso como una rutina. Entonces llevamos lo ubicamos en el lugar eh, nos aseguramos de que nuestras manos y todo lo que tenemos esté limpio luego de ello hacemos una este podemos hacer una conversación antes nosotros debemos de estar empoderados de todo lo que hay en nuestro espacio y hacemos diferencias ah muy bien qué es esto una cebolla Cebolla. En el inicio, al inicio yo les eh, compartía que la C tiene dos sonidos. Y por lo tanto, en este producto yo utilizo de cebolla. Y que observe su sentido de, de, de la vista, que, que explotemos ese sentido y hagamos la diferencia. Cebolla. ¿Cómo está esta cebolla? ¿Cuál es la diferencia de esta cebolla? Mm, puede decirme, ah, la cebolla tiene su cáscara, porque ellos aprenden lo que nosotros enseñamos o lo que escuchan en nuestros hogares. Por lo tanto, si queremos una buena educación para nuestros niños, en el hogar no podemos hablar de chunches, de, de cosas, tráeme aquel chunche o tráeme aquella cosa. No, por favor, cargue o busque la cebolla y entonces hacemos, vamos trabajando lo que es la parte de vocabulario. ¿Qué es lo nuevo aquí? A ah, enseñarle al niño que este producto se le llama, por ejemplo, a esto, a este producto bulbo, porque eh, eh, su forma de crecimiento, eh, cuáles son sus propiedades que tiene, es decir, no necesariamente va a quedarse ahí un buen tiempo para, sino que, eh, actuando y conversando o comunicando aquello que yo quiero que el niño conozca luego después de eso eh, le enseño que para poder elaborar una ensalada esto ya debe de estar preparado les presento este porque para no para aprovechar el tiempo verdad pero este proceso yo lo hago junto al niño lo hago parte de este proceso entonces cómo le voy a enseñar ahora Bien, muy bien. Ahora usted ya conoce qué objeto es peligroso, y le preguntamos, de todo lo que está aquí, eh, ¿cuál es el objeto peligroso que hay en nuestro espacio? Entonces ya el niño va a decir qué es lo que eh, dentro del ambiente hay. Entonces... Empezamos. Si mi niño quiere, uh, quiero que el niño sea parte de cortar, entonces yo voy a utilizar eh, los productos que ya teníamos, ¿verdad? Que era este el tenedor y el cuchillo. Aquí aprovechamos nosotros para decirle que cuando ellos tengan la oportunidad de cargar este objeto, lo vamos a hacer de esta manera o cargamos acá porque en algún momento él va a tener esa oportunidad de hacerlo cargamos así o no lo hacemos aquí sino que le enseñamos que puede tener algo una, un protector para que el niño pueda cargarlo así ya si lo voy a entregar a alguien lo va a tomar de esta manera ustedes conocen de algunas reglas verdad que es necesario que ellos conozcan entonces porque igual si como adulto vengo y le digo bueno usted puede tomarlo así y no tiene nada que cubra esta parte entonces aún continúa siendo peligroso entonces como adultos nosotros debemos de facilitar ese conocimiento ustedes son creativos ustedes son innovadores y en el hogar pues la, la familia tiene muchos aportes que brindar bien Dentro de nuestros encuentros nosotros hacemos parte al niño, porque a ellos se les queda más haciendo que observando muchas veces, sino que el, el 100% del conocimiento es cuando ellos interactúan con, lo, con lo, eh, lo que tienen a su alrededor. Entonces vamos a tratar de ver una de las técnicas que nosotros hemos enseñado a los niños. Ah, igual, estamos enseñando cómo utilizar los, los, todo lo que poseemos aquí entonces le enseñamos al niño que eh, tenemos el temor este que vayamos a sufrir algún accidente entonces si es que voy a hacer eh, una ensalada entonces voy a utilizar un tenedor lo, como tiene es fácil de introducir a su a su producto, a su verdura o a su fruta, entonces le, le digo que utilice esto. Esto es para que vaya perdiendo el temor y el miedo. Que utilicemos el cuchillo y que vamos a hacer este proceso. Aquí nosotros estamos preparándolo a utilizar su motor afino. Podemos observar que hacemos unas rodajitas. Rodajas de, de cebolla. Rrr. ¿Qué sonido tiene esa letra? ¿Cómo se llama? R, mamá. ¿Y su sonidito cuál es? Es rrr. Correcto. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Y empezamos a hacer las rodajitas. Podemos ir contando cuántas rodajitas llevamos. ¿Cuántas veces hemos realizado esta acción? Tres veces. Ah, qué rica. La cebolla es muy importante porque nos brinda... Esas vitaminas nos, nos da algunas, tiene algunas propiedades que nos ayudan para nuestra piel, nuestro cuerpo. Entonces, ustedes empiezan a hacer conversaciones con ellos. Lo mismo hacemos con el tomate. Vamos a tomar el tomate. Seguramente ya lo tenemos limpio todo. Entonces, vamos a ayudarle al niño a que utilice este tenedor. Hacemos las posiciones y aquí como está con la compañía de su mamá o de la persona que está ayudándole, entonces va a utilizar esto y no tiene ningún peligro, vean. Ustedes le van a, a van a buscarle esas condiciones al niño para que esa vivencia siempre lo recuerde. Y utilizamos el tomate qué rico vamos a ver con qué sonido inicia el nombre de tomate con la t muy bien qué rico qué color tiene el tomate rojo puede ser de otros colores si no está maduro va a ser verde y hacemos énfasis en esas letras o, o fonemas que nosotros estamos compartiendo con nuestros niños. Bien, cuando ya tenemos esa presentación, entonces venimos y explicamos a los niños este, todos esos aspectos que nosotros queremos que ellos eh, se apropien, ¿verdad? Son, aquí en este proceso nosotros vimos sonido, usamos nuestra motora fina, eh, hicimos énfasis en productos que son peligrosos o que no son peligrosos productos que él debe de manipular con presencia de algún adulto eh, al tener rotulado además de que está haciendo este énfasis en sonido que, que, que vaya recordando cómo se escribe esa palabra porque el objetivo no es que él aprenda a leer rápido en ese momento, sino que ellos, él se vaya empoderando del, del fonema, del grafema, y que cuando él tenga esa oportunidad de estar en otros espacios, vaya por la calle, él tenga esa oportunidad de decir, ah, las, la S, mamá está en un rótulo, está en algún escrito que esté por ahí. Entonces, es parte de una técnica que ustedes pueden aprovechar. Si está haciendo el arroz, entonces hagámoslo parte al niño, pongámosle las condiciones. Todo a su tamaño, eh, que sea limpio, este, hagamos mm, el proceso de la higiene, que es muy importante. Entonces, de esa manera ustedes están haciendo parte de ese proceso educativo. Entonces, luego de eso, tenemos sal, otro producto. ¿Qué soniditos podemos utilizar aquí? Ah, ¿será la té? No, porque diría tal. Entonces, de estas dos, ¿cuál es el sonidito? Mamá, de serpiente, la S, la S de serpiente. Muy bien, porque está viendo, ah, si no, no no tienen esta tarjeta, no importa. Lo podemos es, elaborar el producto y podemos emparejar con el sonido y, y el producto que tenemos aquí, sal. Ah, la sal es muy peligrosa si la consumimos en, en cantidades que van a hacer daño a nuestro organismo. Entonces, entablamos esa conversación con ellos y será de mucho este provecho. Entonces, a lo que yo les invito es hacer parte del proceso a los niños, rotulando, escribiéndole el nombre eh, correcto, el tamaño de la letra tiene que ser legible, es decir, eh, si el niño es pequeño, todo producto debe de ser grande. Si son juguetes, no debe ser pequeñito, porque es peligroso y puede ingerirlo. Sino más bien que entre las edades más pequeñas, el producto debe de ser más grande. Igual la letra, entonces, juguetes, letra y todo, tiene que ser grande. Eh, si el niño ya está en una edad que ya está entre los primer grado, segundo, segundo grado en adelante, entonces ya los productos van así. Entre más grande es la, el niño, entonces los productos van a ser, si son objetos, pequeños. Listo. Eh, eh, la motora fina tiene que irse trabajando. Entonces, no podemos as, eh, aportar a que un niño tenga gran conocimiento, es decir, cerebro grande y corazoncito pequeñito. No, todo tiene que ir de la mano. Conocimiento, emociones, que que cuando él vaya creciendo, sus emociones pueda ser parte de esa oportunidad, ¿verdad?, de, de, de poder, ser, eh, de poder eh, ser propio, ¿verdad? Que ellos sean capaces de que sus sentimientos los puedan eh, manejar, es decir, que por algo que una frase… Eh, que algún compañero dijo se vaya a deprimir no sino que vamos a hacer conocimiento emociones todo lo que él tiene que, que yo quiero que sus habilidades vayan desarrollándose sea todo de la mano es decir que nosotros vamos a ser parte de ese proceso entonces eh, lo último es que a los niños se les debe de decir que en el lugar donde estemos, en el espacio, desde la casa, todo lo que toque, todo lo que utilice debe de quedar en su lugar. Por lo tanto, yo no puedo dejar o permitir que el niño deje todo tirado o que lo deje así, no, sino que todo lo encontramos en su lugar, entonces vamos a limpiar, vamos a lavar, vamos a, si tengo algún producto, entonces vamos a, a ubicar, ¿verdad?, eh, es necesario que lo, la taza no sirve sirve para esto. Puedes decir, mamá, es para tomar café, es para. Empiecen. Ah, muy bien. Entonces, de los productos que tenemos aquí, ¿cuál me va a servir? Entonces, tengo el tazón. En ella, yo voy a depositar lo que acabo de, de realizar. Entonces, vamos a ubicar. Estoy trabajando siempre lo que es motora fina. Eh, si tenemos, si está la mamá o alguien con la niña y están eh, lavando o planchando o haciendo alguna actividad, ayudarles a que ellos sean parte del proceso. Entonces, vamos a dejar todo en su lugar. Vamos a llevarlo a cargar hasta donde vamos a hacer la limpieza. Entonces, listos. Eh, creo que son oportunidades, ¿verdad?, que se nos brindan en el hogar para que ustedes como responsables de cada uno de ellos eh, estén en este proceso empoderado. Eh, de igual manera, si vamos a contarles un cuento, debe de ser un, un, un espacio motivador, Debe de ser un ambiente agradable. Eh, el, muchos de nosotros tenemos como un poquito de dificultad a la hora de hacer cambios de voz, entonces. pero si usted lo practica, si usted lo puede hacer, creo que es parte también de nuestro, de nuestro proceso de eh, enseñar o de conocer, ¿verdad?, para poder transmitirle a los niños. Entonces, de esta manera, Realicé esta presentación, se le llama eh, presentación de vida práctica porque lo podemos hacer en nuestros hogares con lo que tengamos. Eh, eh, hacerles ver a los niños realmente cómo funciona nuestra vida en cualquier espacio que nos desarrollemos, eh, a qué debo de tener cuidado. ¿Qué no debo de hacer? ¿Qué sí debo de hacer? ¿Y qué debo de hacer cuando está eh, en presencia mi, mi mamá, papá o algún familiar? Eh, cuando ya tenemos todo en orden, este, podemos hacer eh, algunas presentaciones, por ejemplo, digamos, ya terminó de manera rapidita mmm, una presentación usted como mamá o papá, entonces, pueden haber algunos materiales que ustedes tienen oportunidad de comprar. Puede ser plastilina, eh, puede ser masa, un producto que ellos puedan manipular. Y entonces, de todo lo que, de todos los soniditos de las letras que él eh, con los que él jugó o interactuó, entonces vamos a construir. Usted continúa haciendo sus actividades en el hogar, y luego usted les da algún producto y que ellos se vayan a, a jugar pronto a otro espacio o puede tener listo algunos materiales por ejemplo productos que tienen aquí no necesariamente puede ser impreso sino que eh, pueden recortar de periódico pueden algún hermanito algo, o ustedes pueden hacer algún dibujo de los que tenemos ahí, o le hacemos parte a ellos, le damos una hojita en el cuaderno que le quedó ahí de, del año, ¿verdad?, eh, para que vaya a hacer algún, eh, un dibujo de lo que él observó. Entonces, luego, nosotros hacemos este proceso. Si nosotras podemos observar durante, este, durante esta, este tiempo, vimos algo concreto, que es lo que podemos tocar, eh, eh, semi-concreto y el abstracto. El abstracto es cuando ya el niño ya, ya viene, ¿verdad? Viene de lo ya práctico a lo, a lo más eh, que a veces se les hace un poquito complicado comprender cuando no lo han vivenciado. Entonces, puede ser un encierre, puede ser un dibujo, puede ser una construcción que ellos lo dibujen o puede ser que ustedes les le, le brinden, por ejemplo, algunos recursos de periódico u otra o revistas para que ellos recorten. Todo debe de ser a nivel de ellos Y creo que esas son algunas oportunidades que muchas veces la familia desaprovecha. Ahora que usted tiene ese conocimiento y que ve la importancia, podemos valorarlo y podemos hacer las prácticas con nuestros niños. De esa manera, pues, esas son algunas intervenciones que hacemos, ¿verdad? Y que es necesario ir interactuando con ellos. Eh, las tarjetitas que yo les presentaba las podemos hacer nosotras eh, eh, es importante que lo elaboremos ya sea de dos en dos hacemos la minúscula y la mayúscula jugamos con ellos no necesitamos hacer todo este presentaciones no las necesitamos hacer en un solo día no hoy solamente voy a mostrarle al, al niño que me ayude a cargar la bandeja con algunos productos de vidrio, paso, para trabajar la parte de seguridad. En otra presentación, yo hago, por ejemplo, el corte de ensalada, o ayúdeme a lavar los productos, la verdura, la fruta. Luego, este, yo hago una presentación en otro minutito, yo hago la presentación del sonidito. Les invito a, a, a visitar la página en nuestro canal, ahí están algunos... Eh, presentaciones de, de fonemas y grafemas y pueden hacer puede ser un recurso que les ayude a ustedes eh, a apropiarse más y ayudarle a los niños entonces podemos hacer esto el material eh, elaborado con, con lo que hay en nuestro medio pues a veces es, es bien fuerte lo podemos hacer bien con estética y para los niños va a ser de provecho eh, considero de que ha sido un espacio muy educativo que nos permite, verdad, este, tener ese conocimiento. Eh, solo quiero compartirles a ustedes tres aspectos. Todos nosotros tenemos tres formas en las cuales nosotros obtenemos el aprendizaje, ya sea de manera visual, de manera eh, quinespésico lo podemos encontrar, ¿verdad? Que es todo lo que es experimental. Eh, son formas de cómo el niño verdad, va adquiriendo. Y nosotros vamos adquiriendo porque a veces somos adultos y a veces nos cuesta. Entonces, les invito a continuar en estos procesos o espacios de formación para que sea motivador, ¿verdad? El, el proceso de educativo. Ha sido un placer eh, gracias por estar con nosotros en este espacio y eh, les invito a continuar, ¿verdad?, formándose. Eh, que este proceso, ¿verdad?, eh, sea de su, de su eh, provecho. Gracias.